El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Dice un proverbio africano que cuando el apretón de manos va más allá del codo hay gato encerrado. Hay otras implicaciones. Y esto lo vemos continuamente entre los líderes políticos de las naciones. Se dan apretones de manos, sonrisas a la galería y eso dice nada de la calidad de relaciones entre ellos y, sobre todo, de la calidad de sus políticas de gestión. El 9 de marzo de este año, eh, juro Kenyatta, el presidente de Kenia, y Raila Odinga, el opositor principal, se dieron un apretón de manos efusivo para la galería, para calmar los ánimos de la sociedad, que están muy encrispados y que están a borde de la violencia. Querían, por lo menos, calmar la sociedad. Pero hay dos razones, de fondo, que propician ese clima de violencia, y, y una es la etnia, la raza. Son los dos eh, enemigos acérrimos de los dos tribus más importantes de Kenia. ¿Por qué no pueden trabajar juntos para el bien común? Precu les preocupa más la tribu propia que el bien de la sociedad. La otra razón para esta falta de compromiso por el bien común, además de la raza, la etnia, es la, partida, la política partidista. Los diferentes partidos dividen a la sociedad y evitan el trabajar juntos para el bien común. Necesitamos pues líderes políticos, sociales, económicos, que sean profesionales, que sean responsables y profesionales que es para integrar toda la política y todos los, eh, todas las etnias para trabajar juntos, gestionar los recursos para bien de la familia humana. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.